Residentes del sector en Madrigal Aquí en San Francisco de Macorís Denunciaron que desde hace más de cinco días Un letrero mantiene en vilo a los transeúntes en la zona Enfatizaron que la compañía que instaló dicho letrero No ha procedido a removerlo El letrero descansa sobre los cables eléctricos Y los residentes temen a que esto provoque una desgracia Ya que la problemática se encuentra a escasos metros De la escuela Josefa Emilia Ortega de dicha comunidad que ese electrón puede caer en cualquier momento a uno de las personas mayores de los niños que vaya cruzando por ahí está muy peligroso un alambre de eso de esta atención se puede caer ¿Qué usted le hace? ¿El llamado? A un llamado que por favor que ellos tienen la posibilidad que manden a arreglar eso que una vida vale mucho el país de día ahí tirado y tú sabes que por aquí se los niños de la escuela todos los días, ahora mismo voy yo por la escuela a acá hay mi nieto y no queremos que pase una desgracia hacerle que arriba uno, a los niños los matan lo que pasa es que en este país es como dice el refrán que hasta que no les roban, no compran el candado parece que están esperando que el letrero mate a una persona entonces yo venía a resolver NTN, su noticiero regional Robinson Polanco.